Bueno, pues estábamos con los infantes. ¿Qué si sí tiene que tomar? Eh, obviamente ya vimos de la lactancia, leche materna. ¿Y qué pasa cuando ya empiezan a tener dos añitos, tres añitos? Así es. Mira, en primer lugar, eh, con, tenemos el periodo de los seis meses. El primeros seis meses exclusivo leche materna. Es, ah, bueno. Eh, Mira, eh, realmente la leche materna tiene mucha agua. Se le puede dar agua, no hay ningún problema, pero no debemos confundir las necesidad líquidas del organismo. O sea, Se le puede dar cantidades pequeñas de agua, no hay ningún problema. Si lo ve lo quiere, no hay ningún problema. Pero la leche materna debe estar ahí. Seis meses exclusiva de alimentación a base de leche materna. Si usted comienza a darles a sus niños una alimentación eh, incorrecta, eh, es muy común que los niños puedan después tener eczemas o dermatitis atópica. Lo que hay de niños con dermatitis atópica es esa dermatitis es una enfermedad de en la piel que deja todo rojizo el, mm, el cuerpo de los sí. bebés. Y, ¿Y en muy diferentes común. partes del cuerpo. ¿no? Y es muy, muy común que los bebés sufran de eso, muy común. comienzan a darles cierto tipo de frutos secos, comienzan a darles ya cierto tipo de alimentos pesados que el niño no tiene la capacidad... Digestiva, les quiero volver a repetir esto acá Un niño, un bebé, no tiene la capacidad digestiva para digerir ciertos alimentos Si el cuerpo no está preparado, no le ponga esos alimentos Porque eso trae consecuencias ¿Cuántos niños sufren en sí dermatitis atópica? Porque consumen trigo, porque tiene gluten Consumen huevos, o le dan pescado, o le dan carne Alimentos que no deberían ser consumidos Sino que solamente después de 12 años, de los 12 meses, perdón Ahora, hay un alimento muy común aquí en México, que son los cacahuates ¿A qué edad se le debe dar cacahuates a un niño? Solamente después de los 3 años Y a veces le damos antes Y eso después trae como consecuencias varios tipos de enfermedades de la piel Eczemas o dermatitis atópica Quiero hablarles también sobre alimentación artificial. A veces queremos, no, no queremos lo natural, queremos lo artificial. ¿Qué sucede si le damos alimentos de lactancia artificial? Esto trae mayor infección, deshidratación en los bebés, reacciones adversas a las formas lácteas. ¿Por qué? A veces el bebé no tiene, no, a veces el bebé no tiene eh, la capacidad de poder procesar la enzima llamada lactasa. Que favorece la digestión de la lactosa que es el azúcar de la leche Segundo punto, alergia a las proteínas Hay niños que tienen alergia a la proteína de la leche Y eso trae otro tipo de intolerancia Y las intolerancias no solamente repercuten en la salud del bebé, en su nutrición, en su calidad de vida, sino también en la calidad de vida de los padres. Nadie quiere ver a un niño sufriendo y eso trae también como consecuencia para el futuro. Otro punto importante también, hay muchos niños que sufren de hemorragias intestinales. Todo esto, producto de la leche de vaca. Entonces, para resumir, vamos a dar un punto principal. A ningún bebito se le debe dar antes de los seis meses otro tipo de alimento, no sea la leche materna. Otro punto importante también, después de seis meses se le puede dar también jugos, jugos de frutas. Especialmente si le damos jugos de frutas cítricas, al bebé le va a gustar, le va a encantar. Un jugo de zanahoria, un, un jugo de, de, lima. de lima, un jugo de mandarina, un, ¿me entiendes? Que no sea muy ácido. Tercer punto, no crea que los gustos suyos son los gustos de su bebé. Si usted ya tiene un paladar que está distorsionado de la realidad, que ya usted ya lo visiona azúcar, eso lo vi en Estados Unidos, vivía con una familia y de repente le habían preparado un tipo de, de, de leche para tomar Y la mamá lo prueba y dice, pero esto no sabe a nada, o sea, para ella no tenía el azúcar necesario Échale un poco de azúcar, le dice, porque esto no sabe a nada, como dicen, esta leche no tiene dulce uh -huh. Yo creo que ya no me quise meter en la, en la conversación, pero el bebé no sabe de azúcar como un bebé no sabe que existe el azúcar, él cree que el gusto natural de lo que le dan es ese. Y va a creer que es ese y se va a adaptar a ese y le va a gustar. Si usted le da por primera vez azúcar, de ahí ya no dañó por el resto de su vida. Ya no, después no, no le va a querer comer frutas, no le va a querer comer verduras, no va a querer comer nada natural. Ese es el problema cuando nosotros nos desviamos de una alimentación correcta. Le damos algo incorrecto al niño o al bebé que después nos va a costar mucho, mucha batalla... Para que el niño coma sano Hay muchas mamás que me preguntan en las conferencias que hago Mi hijo no me come frutas Y no me come verduras Y solo me pide golosinas Y alimentos con azúcar, alimentos con grasas Le digo, pero usted fue el primero. Claro y nosotros como padres, si le damos una alimentación incorrecta Después para cambiar, mira que esto trae memoria Y Lo ve, comienza a degustar esto Mira que rico el azúcar Y después cuando prueba algo que no tiene el mismo sabor Dice, a esto ya no me gusta Claro. Tengamos cuidado con esto Muy bien, entonces una alimentación exclusiva a veces, eh, En México Solo el 14.4% De los menores de seis meses recibe la materna Según datos de En Salud Solamente 14.4% ¿Por qué? Infelizmente A veces las mamitas dicen Me va a deformar mi seno O oh, no me va a dejar el seno mamita. Mejor no le me doy mucho Porque después Ser mamá trae algunas consecuencias físicas Pero si usted ama a sus a sus hijos No le va a importar esas cosas Y si su esposo valora a sus hijos Y la valora a usted, tampoco le va a importar Entonces, realmente es algo difícil Porque soy hombre decirlo, tal vez una mujer tendría que decir esto acá, Pero Por el amor de los hijos, uno tiene que hacer muchas cosas Muchas cosas, entonces Dele leche materna, que no se va a arrepentir En todos los aspectos Muy bien, ¿Qué alimento no debe consumir Una futura mamá? Sí, buen punto, buen punto. Si usted eh, dice, bueno, ok, vivo en pareja, de repente me puedo embarazar, ¿qué alimentos usted no debe consumir? Alcohol. Se ha demostrado que el alcohol es perjudicial para el desarrollo del cerebro del bebé. Interesante que el nivel de alcohol pasa rápidamente a la leche materna, especialmente entre los 30 o 60 minutos después de haber bebido. Entonces, ¿qué usted está haciendo con su bebida? Dando el alcohol, alcohol. perdóneme la realidad Si usted está dando leche materna y toma alcohol en 30, 60 minutos, ese alcohol va a estar donde? En la leche materna sí. Otro punto importante sí. El café puede provocar síntomas como insomnio, nerviosismo, irritabilidad Nueve. Pero mi bebé no me duerme ¿Por qué está tan nervioso? ¿Por qué está tan irritado? Usted toma café mamita, sí, toma. Ok, ahí está la respuesta. Su bebé está tomando también cafeína y eso le va a traer después graves consecuencias en su salud.